Yeah, yeah, mm -hmm. Yes, I'm going on holiday. Yes, I in December. Yes. Hoy vamos. Hoy vamos. Hola, ¿cómo estás? Soy Jolie. Bienvenido a mi canal. El canal se llama La Jolie Channel. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre prepositions. Add in on. ¿Por qué tú quieres aprender inglés? ¿Para negocio? ¿Para viajar? O para encontrar amor de tu vida. Vamos chicos y chicas. Empezamos. At. At para las horas. Por ejemplo, at 7 o'clock. O at past 10 or at midnight I start work at 8 o'clock the shops close at 5 p.m. On con los días on days on Saturdays on Sundays or on Monday on 25th of April on 6 of June o también para días específicas, por ejemplo, on New Year's Day. Ejemplos, goodbye, see you on Friday. I don't work on Saturdays. Mentira. The concert is on 23rd of October, my birthday. In, con periodo largo, long period of time, por ejemplo, in April in October, in 1975, in summer, in spring. I'm going on holiday, in December, yes. Emma left school in 1993. The garden is lovely in spring. Hay algunas expresiones que use y no hay ninguna explicación. son? At the weekend, at night, at the moment, at the end of, at Christmas, at Easter. ¿Qué es importante acá? Que tenemos at Christmas, at Easter, pero tenemos on Christmas Day. Hey, are you going away at the weekend? Ahora, ¿qué significa go away? Go away significa que tú sales de tu ciudad a la otra ciudad afuera de la ciudad, entonces go away, irse afuera. Oh, I can sleep at night. Where will you be at Christmas? Pero recuerda, where will you be on Christmas day? I'm going on holiday at the end of October. Are you busy at the moment? Are you listening to me? In también ocupamos para in the morning, in the afternoon, and in the evening. Y recuerda que cuando es de noche, y si tú saludas a una persona y dices, good night, significa que estás despidiéndote, no que estás saludando para, para saludar porque ves a una persona. Recuerda que good night es siempre para despedirse. I always feel good in the morning. Hey, do you often go out in the evening? Pero recuerde que necesitas ON cuando agregas antes el día. Por ejemplo, on Monday morning, on Tuesday evening. Darling, remember, I'm going out on, on Monday evening. I need to go. Let's go out on Sunday evening. It's going to be amazing. Yes. Recuerda que no ocupamos at, in, on, con this, last, next, and every. Hello, Jane. Hey, are you going out this evening? Yeah, yeah, yeah. Great, see you. Dear boss, I'm going on holiday next Monday. Don't ask me why. I need to. Sorry. Uh, the garden was so beautiful last summer. cuando hablamos sobre un periodo de tiempo, pero un futuro. Por ejemplo, In five minutes. In an hour. In a few years. In a few weeks. Entonces, tenemos ahora y in. In an hour. Goodbye. See you in a few weeks. Hurry, hurry. The train leaves in five minutes. Oh these prepositions. At, on, in es fácil. Recuerda, at para las horas, on para los días y in para periodos más largos. in es para los meses, años y temporadas. Es todo por hoy. Gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete a mi canal y dame un like. Si te gustaría tener clases grupales conmigo, escríbeme. Mis redes sociales están por acá. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Ah, There is a foil. Ay. Hola, soy Kierney. Bienvenida a mi canal. El canal se llama... Me voy. llama? Mentira. Terrible. Es Kermit. No voy a ser Picasso. Parece un gato. At, in. El... Kermit, don't eat the foil. Good boy. Kermit.